Hola, ¿cómo están? Yo soy Lía y este es un nuevo video para un nuevo canal que se llama CHDZ Lía Hola amigos, un saludo para Lía CHDZ Especialmente desde aquí de la ciudad de Santiago de Chile Soy Ronald Vergara más conocido como Ronald el Maquiavélico Que es lo que se mueve, dime que es lo que se mueve Al lado del Carameloso, dile ahí ¿Qué es la que es muchacho, que es la que mi gente Más conocido en la red como Avisito Regen eh, Pues un, un placer, un placer estar al, al lado aquí El hermanato Ronald Maquia. el Maquial Un sabes, saludo gente. a todos desde aquí de Santiago de Chile Recuerdo aquel día como si fuera hoy, no hay nadie como ella, ni siquiera me encontró. Hola Lía, desde acá de Colombia quiero enviarte todo mi apoyo. Sabes que cuentas con nosotros, que a pesar de que estás empezando de nuevo, vas a ser mucho más grande de lo que ya eras. Así que fuerzas y sigue adelante. Hola primos, bueno, ha llegado el momento de hablar de primos Abrimos. Primero que todo comentarte que nuestra prima Lía es una gran youtuber mexicana Que hace poco tuvo un problema con Youtube, que le cerraron el canal Bueno, tanto ella como otros primos youtubers han tenido el mismo problema Por eso en este video te contaré los motivos Tengo por los que puede cerrar tu canal. Usar bots. Estos son programas o páginas que te ayudan a subir de suscriptores. Eso no lo hagas. Los bots no. Robots sí, pero bots no. Los robots son buenos, los bots son malos. Recuérdalo. Número 2. El spam. Bueno, hay que reconocer que yo soy un poco spamero. Si no pregunten a los amigos de WhatsApp, de Messenger, de Instagram, de Facebook. Pero, en fin, por ejemplo, si tú haces algo como copiar el link de tu último video y irlo a comentar en videos de canales grandes, pues te puedes meter en problemas. Ten cuidado con eso y dile no al spam. Bots sí, si, robots no. Número 3. Youtube se da cuenta de todo, de los mínimos detalles. Ten mucho cuidado con cualquier cosa que pienses, que digas, que sientes acerca de YouTube. Ten mucho, pero mucho cuidado. Incluso yo tengo que tener cuidado ahora mismo. No sé si lo que esté hablando le gusta a YouTube. Una pregunta a YouTube. ¿Te gusta lo que estoy hablando? El cuarto punto. Hablamos de los strikes. Sí, tú tienes tres strikes, así como en el béisbol, para que YouTube no cierre tu canal. En el primero te pueden dar un strike y ya tienes que calmarte, tienes que dejar de hacer eso que YouTube te dice que no hagas. Muy bien, el segundo strike, estás fregado. Y al tercero, se cierra tu canal. No lo hagas. Ten cuidado con los strikes. Las extra etiquetas Bueno, quiero hablar de esto Es, por ejemplo Las palabras Clave que tú añades En, en tus videos Tienes que ser eh, muy sincero A lo que se refiere al video No usar otras eh, palabras que, que no vienen al caso La verdad es que yo sí lo he hecho Pero está, está, está, está y, bueno, Vamos a aprender, vamos a aprender Afunda, Extra etiquetas no, etiquetas en tu descripción Ojo a eso, ojo a eso y para finalizar te digo que tengas en cuenta la música con copyright, esa música que no es tuya, algo que no es tuyo, alguna parte de un video que no es tuyo, pues ten cuidado con los derechos de autor. ¿Sí? También te quiero decir que eh, tendréis de las nuevas normas en YouTube para este 2018. Yo hice un video así que te lo dejaré por aquí hemos terminado, espero este video te sirva, Enviar un saludo profundo a nuestra Lía, una magnífica persona y a ti que me estás viendo pues agradecerte, la verdad que es increíble el apoyo que estamos teniendo, como crecemos y nos desarrollamos, ¿sí? muchísimas gracias, pues les quiero decir que estamos contentos, estamos motivados intentaremos en lo posible de subir ahora dos videos semanalmente te cuento que este día domingo pues daremos un video muy especial por el día del niño haciendo juegos extremos de la infancia yo ahora me voy corriendo a editarlo y pues nos vemos el domingo. Cuídate mucho. Pórtate bien. No seas spamero, ni strijero, ni botero, ni nada de eso malo, ¿sí? Pórtate bien. Sé bueno. Así como yo. Chao, primos. Nos vemos prontito.